Desde chamaco siempre en el juego, escribiendo versos, muchas noches de desde pelo perdida de sueño por cumplir un sueño, perdiendo familia y amigos sobre el camino, diciéndome que no contarás conmigo, pero nah, yo sigo en lo mío, a mí no me interesa si no cuento más contigo, porque mi meta solo la pensé y solo yo la voy a hacer, aunque suene arrogante, pero a veces no te quieren ver crecer, aquel que la suerte me deseaba y por la espalda los dedos. Aquel que decía ser mi pana, mi amigo el alma Que me dejaría cuando me el que estaba en las mala Nah, cuídense de la hipocresía. Hoy te dicen hola, mañana es otro día De la envidia, hasta de la familia Porque no soportan ver que cumpliría lo que prometía <coughs> uh -huh. Ahora las cosas cambiaron, sí Ahora todo es diferente, estamos mejor que antes Ahora rompiendo en la cabina, en la bocina La música se me trafica como que si fuera cocaína La gente se vacila, nos miran en la cima No se imaginaban que mi vida cambiaría Camino fly y ahora las cosas se nos dan Nos miramos atrás, mirada hacia adelante Si me doy a fallar, sin importar el que diga eso es normal, la gente siempre mierda va a hablar rompe el beat, solo beat, tú no puedes, ganar mí Tú quieres fluir así, pero no te sale a mí ah, Tanto que me tiraron y ahora mi music coreando Lo tengo a todos saltando, hasta no me están gritando Me quisieron ponchar, no me pudieron sacar Y ahora te juro yo se las voy a mandar ah, No me pueden parar, les duele verme ganar Y casi nunca fallar, no me pueden parar ya sa, Pónme ese beat que lo voy a partir. Ja. I am fresh, estoy fresh, todo bien, no lo ve, siempre cien como es. Yo soy bueno, no lo crees. Con mucho interés, fácil me superé. Con mucho talento y endemoniado a la vez. Ya llegó el JAXA, ey, ya llegó el JAXA. Me ponen el beat y fácil ya boté la casa. Ey, dime, ¿qué pasa? pasa. Dime, ¿qué pasa, pasa? Porque cuando me miran, creen que soy una amenaza, ey. Cuando rapeo es seguro, saben que yo soy el duro Que ando prendido en fuego, endemoniado te lo juro Tal vez yo soy inseguro, pero malo yo lo dudo A todos los envidiosos vengo y le meto el mal Saben que cuando rapeo, lo hago con argumentos Improvisiono en el fritaleo Yo sé que tengo talento, los envidiosos no los veo Pero una cosa yo te cuento, les voy a enseñar quién soy Toma asiento, todos todo esos que hablaron Que chimes de mí contaron Que cuando era un niño rapeaba y todos se burlaron le vengo a decir que mi sueño lo he logrado soy sí, hijo de puta, lo dejé a todo callado. Ok, ok, vamos de nuevo I am fresh, estoy fresh, todo bien, no lo ves Siempre el cien como es, yo soy bueno, no lo crees Mírame, mírame. siempre en alta, nunca paga. Ese que tanto hablaba, lo dejé, boca cerrada I am fresh, estoy fresh, todo bien, no lo ves siempre... El 100, como es, eh, yo soy bueno, no lo crees. Tirando billetes de cinco, con mucho flow, como lo ve Aquí fronteando con todo el flow, si paramos, no lo sé. I am fresh, estoy fresh, todo bien, no lo ves. Siempre el cien como es, eh, yo soy bueno, no lo crees. Mírame, mírame, siempre en alta, nunca baja. Ese que tanto hablaba, lo dejé boca cerrada. I am fresh, estoy fresh, todo bien, no lo ves. Siempre el 100, eh, yo soy bueno, no lo crees Tirando billetes de 100 con mucho flow Como lo ves, aquí fronteando con todo el flow Si paramos, no lo sé